Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a la información del mundo del espectáculo, bienvenidos a un nuevo video. Tenemos muchísimo de qué hablar, lo han visto en el título de este video. Patti Chapoy fue mala, muy mala. ¿Quién dice eso? Ahorita se los contamos. Además, Gustavo Adolfo Infante se asustó, sí, ahí lo ven él tiene su corazoncito y ahí le hicieron unas cosas muy feas y lo vamos a platicar y vamos a hacer que el mundo arda sí o no producir y, claro. y luego también vamos a hablar de gloria trevi vamos a hablar de inés gómez mon y mucho mucho más no le cambien porque apenas esto comienza producir jesús ibarra y ahí se oyen los ladridos del Tomasito, quién sabe quién quién, sabe quién llegó, quién sabe quién anda por el pasillo que ahí anda como fantasma y Tomasito ladrándole. Bienvenidas, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Martes 28 de septiembre ya se nos está, acabó el mes. Se Bienvenidas, acabó. bienvenidos. Eso Bienvenidas. Tilín. ¿Eh? Eso tilín. Que hoy se cumplen dos años de la muerte de nuestro príncipe. Ah, sí, fíjate que sí, don Pepe Pepe. Ah. Murió hace cuánto? Pues hace, hace dos años. Hace dos añitos. Este, la verdad, un señor que quienes lo conocieron lo querían muchísimo, ¿no? Eh, fue un hombre muy querido, muy amado, muy peleado por sus mujeres. <risa> o sea, su primera esposa, bueno, no, segunda esposa, ¿verdad? Eran él. Este, no lo suelta todavía. Y eso que ya se nos fue. Y sigue sin soltarlo. Y ¿no? no va a volver. Bueno. Fíjate que a mí, yo hay dos cosas que que, que que, no olvido del funeral de. No, son tres. Que no olvido del funeral de don José José. Uno, que lo escondió Sarita. Ah, que no, que no lo hallábamos. El penar de, de José Joder y Marisol, ¿no? No lo hallábamos. Pues dos, no lo hallaban ellos. No. ¿no? Como él en pena por todo Miami buscándolo. Uh -huh. ¿Dos? dos. La señora fanática este llorando diciendo que en pepepepe pedazos no la puedo olvidar y no puedo olvidar cuando Lucía Méndez fue y le dijo ya valió madre José ya valió madre <risa> esas tres cosas están en mi memoria díganme loco no las voy a olvidar no se me van de mi cabeza no sé si estás medio pirata. <risa> en lugar de recordarte de que qué triste fue decirnos adiós. Ay, qué huella. De todas las canciones maravillosas que nos dio el príncipe. Te fijas, eso de es lo de que la están canción. haciendo en los programas convencionales. Eso es lo que hacen en Venga la Alegría, llorar y, y este, ya hacer esos homenajes. No, no, no. Aquí vámonos a lo divertido, la del Pepe Pedazos y no, Lucía más Está más padre las canciones. Y ahorita voy a ir a poner una. O sea, aquí no más... podemos poner canciones, te lo paso. No dije, ¿a, ¿a qué hora? Dije ahorita, ahorita. ¿Quieres ahorita me y nos tumban el evento? ¿Eh? Te pongo ahorita la canción y nos salían Nos él el... el... <ríe> y nos viene y nos cobra <ríe> ¡Ey, mi ya, con José José, dice Elvis Espinosa. El, el día de Éjanos es, es hey, nuestro ya. príncipe. Oye, sí, además, ¿por qué no vamos a mencionarlo si está cumpliendo años de. Que hoy no lloró Flo rubio, dice Paco Rivera. Bendito bueno, Dios. Bendito Dios. Dios, Dios vamos de gane, decía aquí picasado Exactamente. Bueno, pero a lo que sí vamos es con la información, y resulta que Alejandra Guzmán desmiente a su propio padre, ¿no? Sí, como no. Eh, su padre había dicho que Alejandra Guzmán eh, posiblemente iba a emprender una denuncia, una demanda en contra de Frida Sofía, de su propia hija, y ayer en la tarde pues a los que tenemos al manager de Alejandra en el en el WhatsApp, nos llega el comunicado. Uh -huh. eh, yo cuando veo que llegaba un comunicado de esa persona, digo, como... digo algo, que, algo, <ríe> algo pasó, pasó, algo pasó. Y ya entonces dice el comunicado de prensa de management de Alejandra Guzmán. Alejandra Guzmán ha pedido aclarar que en estos momentos ella no ha considerado tomar ninguna acción legal contra su hija Frida Sofía en México o en los Estados Unidos y tampoco está asociada con nadie para hacerlo Alejandra solamente desea lo mejor para su hija entonces cualquier información que indique lo contrario uh -huh. es absolutamente falsa ella sigue manteniendo la misma posición desde su última entrevista con Adela Micha no ha comentado ni lo hará sobre el tema Alejandra está enfocada en su nuevo sencillo quiero más de ti coescrito y producido por Timothy Mitchell ok entonces no va a demandar a frida no va a demandar pero aparte desmiente a su padre pero de, de, así totalmente, totalmente. falso Imagina. de falsolandia sí, lo okay. que dijo enrique no que dijo que a alejandra le había dado carta abierta para que demandara o que hiciera lo que él quisiera en este comunicado está diciendo tampoco está asociada con nadie para hacerlo uh -huh. entonces no les pues le tumbó el evento le tumbó el evento fíjate que el otro día el, creo que fue cuál fue el programa donde hablamos de Enrique Guzmán este hace como dos qué día estoy hoy es hoy ah, no, es hace como dos, era domingo hoy es martes hoy es martes. Fue martes fue el de lunes no sí, sí fue el ayer. De ayer ay es porque siento que fue hace mucho bueno pues recibí muchos ataques me llegaron muchos mensajes diciéndome que yo le faltaba el respeto a un señor como Enrique Guzmán, que me lave la boca. Antes, antes de hablar de, hablarle de él. Y yo lo único que le voy a decir a esas personas es que qué poca madre tienen. Les voy a decir por qué. Porque se les está olvidando lo que le hizo a Doña Silvia Pinal. Ah, claro, contado por ella. O sea, no puede ser que pongan en la categoría, más allá de que lo de Frida sea verdad o no. ¿No? Uh -huh. hay, hay otros temas del señor. Está el tema de haber encañonado a un periodista. no Está el tema de Silvia Pinal, de las atrocidades son que le temas, hizo. Claro. Está el tema de lo discriminatorio que fue con un reportero de escándala. O también ya se nos olvidó. Hay muchos temas en la mesa de Enrique Guzmán. Hay muchos lo que puntos. Pasa es, decir, lo, que pasa, lo que pasa es que el señor va ventaneando y pone su carita de yo no fui. Y mm -hmm. aparte ahí le echa la lloradita. Claro. pues Entonces es el pobre señor, el pobre viejito que están atacando. ¿no? Y lo tratan como señor honorable. Como si no tuviera porque a ver, no, no. solo es el tema Frida, señores, perdónenme. Revisen la bioserie, la vida que narró Doña Silvia Pinal. El libro, ahí está atrás ese, mira, muéstralo. Eh, eh, ¿Dónde? ¿Acá? Atrás de bueno, ti. Bueno, ahorita lo, lo mostramos. Hay muchos, hay muchos temas, hay muchas cosas que están ahí eh, para, para, para hurgar, para poder dar un punto de vista de un perfil, de un personaje público, ¿ok? O sea, no es solo Frida, no es solo eso. ...han uh -huh. sido muchas historias... ...y muchas cosas muy desagradables... ...entonces no me vengan a decir... ...que, que si quitamos el tema Frida... ...que ustedes no le crean a Frida... ...el señor es un señor respetable... ...entonces la señora Celia Pinal... ¿eh, ...¿qué? es una, ...una mitómana ¿no? ...o los periodistas... ...o los que han vivido situaciones con Enrique Guzmán... ...son mentirosos... ...todo mundo miente... ...¿no? ...no se les olvide señores... ...no se olvide eso... Ay, no, no. Tenemos un super chat por ahí, lo vi, pero Tenemos un super chat, pero dice también mamá chismosa. Dejaron un José en Estados Unidos y otro José en México. En <risa> la mitad. En pepedazos, ok. El super chat sí. es del Vía corte Miguel. Vía, eh, nos saluda Gracias, siempre. Gracias, siempre Nos manda tres dólares canadienses. Dice: Hola, mis amores. Saludos. Alex Jesús y Tomasito. Muchas gracias. Muchas gracias, Elvia. Saluditos hasta acá. Un mensaje tan lindo, muchas gracias. Trompada rompedientes para Enrique Guzmán. la dice Mar y Cel. Pues es que la gente cree que a veces con ponerse un smoking ya es señor. Y no, hace mucho más que eso para... Falta mucho más que eso para esa palabra. Y vamos con eh, Doña Silvia Pinal, hablando del hablando tema. De... También aquí hay un tema, ¿eh? Resulta que le van a hacer un homenaje. ¿No? Pretende hacerle un homenaje, pues porque, oye. Pues porque no, porque, porque se lo merece, ¿no? Porque a esa señora deberíamos hacerle homenaje todos los días por la carrera que tiene, ¿no? Una carrera impresionante, una carrera impresionante en cine, en televisión, en teatro, en lo que ha querido, además, carisma como nadie, ¿no? Yo creo que ella se robó todo lo que la familia no tiene. <risas> Ajá, porque la doña podía tener mucho talento y lo que quiera, pero eh, carisma. Carisma, no, caía, no, no, no, caía no, no, no, caía mal. Esta señora, la, la señora Pinal, cae bien, cae muy bien. Y entonces resulta que eh, le quieren hacer un homenaje y están buscando públicamente lo han dicho, están buscando a todas las personas que trabajaron con ella en mujer casos de la vida real, ¿no? Ella tuvo, sí. Los asistentes, los productores, los escritores. Realmente era un equipo muy completo y un equipo que la quería mucho además. Uh -huh. Y resulta que yo me he enterado que varios de ellos no quieren aparecer en el homenaje. Y no es por, por un problema con doña Silvia. Sí. De ella tienen los mejores recuerdos. Tienen las mejores anécdotas de, de cariño, de respeto de la señora. De verdad, eh. El asunto está en el presente. El sí. asunto está en la gente que la maneja, en la gente que la que la asiste en este momento, que no es gente bien nacida, Es gente que no lo está haciendo bien, es gente que la ha descuidado mucho como la figura importante que es doña Silvia Pinal, la están tratando como si fuera una nada que verienta, ¿no? La llevan a lugares en los que ella no tiene ni idea a dónde va, pero solamente porque les pasan la Anita y ahí va, ahí la llevan, ¿no? Un poco. Y ella ni sabe. Y la tienen en ese sentido como muy. Se han aprovechado mucho de ella. O sea, de las buenas personas, siempre hay gente que se aproveche, ¿no? Y entonces de ella se han aprovechado mucho y es lo que incomoda a todos los que trabajaron con ella, que dicen, no queremos. O sea, no queremos en un homenaje organizados por esas personas, no queremos aparecer. Pues es que es hacerle más gordo el caldo a los. Que acabas de mencionar a los, a los indeseables, ¿no? Exacto, porque eso se han vuelto. Tú has dicho la palabra correcta. Eso se han vuelto para un grupo de gente a la que ya no le contestan bueno, el teléfono. A ver, si está ¿no? rodeada de esta gente, yo digo, ¿dónde están los hijos? La Silvia, que más está al Alejandra pendiente es la Pasquel. ¿Y Enrique? ¿Dónde están? Okay, ¿O quién sí, la, sí, está la está manejando? La que más está al pendiente es Silvia Pasquel. Ella es la que más cercana y entonces, pero, ¿por qué trabaja? No le, pero trabaja. Acuérdate que trabaja mucho también. Y Alejandra pues no vive en la ciudad, ¿no? No, y, y, y ya ves que se va a Huatulco y sí, luego pues se viaja va. mucho. Este, y eh, pues que este Enrique, ¿no? ¿Cómo se lo Enrique es el que más está según el pendiente, según lo que dice públicamente, pero no es cierto. La que lleva más las riendas y la que tiene más carácter y la que pone las cosas correctamente en su lugar es la señora Silvia Pasquel. Uh -huh. ¿Ok? Pero eh, hay cosas que se le han salido de las manos, tal vez ella no lo sepa, pero pues siempre hay gente como yo, bien chismosa, que sí lo sabe. Y que entonces lo único que le digo a la señora Pasquel es cuidado con la gente que tiene alrededor doña silvia porque no lo están haciendo bien y porque hay que cuidarla no porque es una estrellota y a ella no me la pueden andar ahí pelucheando no y poniendo en lugares donde no debe de estar la señora merece todo nuestro respeto y el homenaje que se le vaya a hacer tiene que ser un homenaje digno no y donde si va a haber un beneficio pues que sea para ella no para los demás Estás sí. de acuerdo, ¿no? Si va a haber un beneficio económico o de cualquier otro tipo, las ganancias tendrían que ser para la diva Silvia Pinal. Entonces, ahí, ahí se los paso al costo, es una exclusiva y es una nota de nosotros, y eh, importante, ojalá ahí se lo hagan llegar a Silvia Pasquel. ya lo he dicho en otras ocasiones, y, y que esté todavía más alerta. Porque a la única que parece que respetan en esa familia es a la Pascal. Pues es como la que sigue, ¿no? Después de Doña Silvia Pinal. En no, y tiene un carácter. En jerarquía, ¿no? La hija Es muy mayor. educada, ¿eh? La Pascal es muy educada, pero tiene mucho carácter. Y entonces es una mujer que llega y se impone, ¿no? Y entonces es a la única que de alguna manera se, se le alinean los demás. Ahí está. ¿Cómo ven? ¿Cómo ves, producir Tú. Pues es que los hijos estamos para eso, ¿no? Para cuidar a los papás hasta el final, uh -huh. que nadie se les acerque, que nadie se aproveche, que nadie los toque. Cuidemos a los adultos claro. mayores, cuidémoslos, claro que sí. Sobre todo el, <coughs> la, el mujerón que fue Silvia Pinar y entonces ahora sentir que la tienen que cuidar debe ser también muy, pues muy difícil, ¿no? Uh -huh. Porque fue autosuficiente toda su vida, hasta hace poquito y ahora que la tengan que llevar en silla de ruedas y todo eso y la señora es buena ya ves que cuando pasó lo de la empleada doméstica que decían que mm. no tenía la casa correctamente ella la ayudó o sea es una buena mujer es siempre ha sido una persona muy solidaria entonces pues por eso se aprovechan pero pues tengan tengan tantita decencia no Ay, poquito claro que sí hoy hablando de decencia <risa> hablando la, de inocencia <risa> de dónde <risa> la casa de los famosos ah ok. ay esa casa que sigue ardiendo la casa de los liosos diríamos aquí uh -huh. resulta que Alicia Machado según se reconcilió con Celia Lora ya ves que han tenido pelea tras pelea guerra declarada no a Celia siempre la nominan por los complots, o sea, una cosa tremenda. Pero entonces como que se medio quisieron reconciliar. Pues mentira. Mentira vil, Sí, porque resulta que Alicia Machado ahí como no quiere la cosa le dijo a alguien, le "Traigo unas ganas y no precisamente ganas buenas, para darle sus moquetes, sus golpes." Nos salió golpeadora la Miss Ajá, de barrio no salió de barrio, ¿no? Este Y entonces dice que ella Que ya no la aguanta Que ya no aguanta, se le alora Y que le quiere dar sus golpes Pero ¿Y quién le dijo? ¿Cómo estuvo la cosa? Entonces es una traidora Puñala por la espalda, ¿no? Uh -huh. sí ahí dentro Si de le la está casa. dando una cara Y luego por detrás dice que se la quiere sonar Pues entonces ¿a qué estamos jugando? ¿A Todo el mundo cara? odia a Alicia Alicia Machado Sí, y a mí me contaron Que en la producción también la odian A Puku Que porque es Bueno una piedra en el zapato. O sea que lo, o sea que sea los que están en la casa de los famosos tienen mucho contacto con la producción. Con la jefa. Con la jefa, con le la piden que habla cosas. Ajá, le piden a cosas. A esa le piden, le piden, le piden Ajá, cosas. A ella le piden cosas que necesiten de producción. Y, entonces ya los y se los traen, porque antes los tenían, en Big Brother, México los tenían en hambre. Aquí sí. Aquí no sufren, ¿no? No, los han consentido mucho. Ah, pues sí. Pero entonces esta mujer No, no le entrarían le si les dijeran, te voy a tener tiene, sin comer. Los tiene muy hartos. Sí, muy cansados. Entonces, Ay, chita. y eh, ahí como la ven, ahí como la ven. Y entonces, yo sí creo que, como dices tú, pues es doble cara, ¿no? Porque si se está reconciliando con ella y luego allá escondidas dice que la quiere golpear, ¿no? Pues quién sabe, yo soy Tim Alicia hasta la muerte. Uh -huh. ¿Tú también? ¿Tú sí, tú sí, no, yo no. No, ¿tú no? no. A mí me vale. Ah, tú dijiste este, que sí. No, ya no. Y entonces, mira, dice su Zuleika López, dice que estoy confundido, que afuera la aman. No, no estoy confundido, no estoy confundido. O sea, yo estoy hablando de la producción, yo no estoy hablando de los fans. Nunca he dicho okay. que los fans la quieran. ¿Cómo o que la, no? O la odien. O sea, yo lo que estoy diciendo es, es... Que dentro. Que dentro no la soportan. Y en la producción. Y en la producción no la soportan. Ah, okay. uh -huh. Ok, ok. Sí, fui muy claro. Mira, dice Daniel Esteban. Todos son unos cizañosos empezando con Roberto Romano, Cristian, Pablo Romano. Montero y también este el que salió ayer, ¿no? Jorge Aravena. Ese era el mueble. Jorge. Ese Aravena. no tenía Aravena. carácter, ¿no? Tampoco no en tenía... masterchef duró nada, ¿no? No y es mmm, me, o sea, no tiene carácter ese hombre. ¿Qué le pasa, no? O sea, no no hizo nada en la casa. Yo siento que fue. ¿Te acuerdas que hubo uno en la primera edición que se fue a dormir? Uh -huh. A mí se me hace que, que Aravena también se fue a dormir a la casa. Creo que para eso le sirvió. De vacaciones, de, dorm, de dormir. Sí, porque era el que no se hablaba nada, ¿no? Na dime algo que haya dicho. Eh, no haya hecho. Nada. Nada. Que quería que lo sacaran al principio. Se Ajá. le concedió. Sí, sí. Y sí se embolsó buena lana, ¿eh? Sí, ¿cuánto les pagaron? Les pagan un, una lana no, un to, la, total. No, to, no, por día, por semana, por lo que duren. ¿Cómo mm -hmm. está la cosa? También dicen que Celia es un dolor de cabeza, sí, también todos. ¿Cómo dije, que se llama la casa, la casa, la de, casa los de los liosos. Chismosos. la casa de los liosos. Todos son conflictivos, todos han dado un problema a la producción, todos se pelean horrible, o sea, y el que no, pues es un mueble. Sí, sí. <risa> Pero tampoco hace cosas positivas, ¿me entiendes? O sea, tampoco es una balanza, sino no aporta, como Jorge Aravena. Como George también Aravena. También el otro, el que salió la semana pasada, Ulises. ¿Eh? O uriel Uriel del Toro. Uriel del Toro. Uriel del Toro Que el Toro no aporto. tenía nada, era un becerrito, ¿no? Sí, tampoco aportó, Ni ¿eh? bonita la Celia Lora dice Paco Rivera. No, sí está bonita, ¿cómo no? ¿Quién Celia Lora? Celia es Lora. guapa, es guapa, es ha guapa. Salido hasta en la revista del conejito, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Eh, saludos al Canijo del Producer dice Luisito ah, carlos al Can hijo a Tomasito. Ah, ya, ya, ya. Eh. Al Tomasito N. Tomasito N. Tommy tommy baby. Oigan, vamos al resultado de la encuesta. Ah, la encuesta. ¿Cuál es la pareja más bonita de la farándula? Ah, sí, la, la pareja más bonita de la farándula es Angelico ayer y Sebastián Rulli, según los según, votos. Según eh, casi 10.000 votos hasta este momento, faranduleras uh -huh. y faranduleros que votamos 61% arrasaron. Sí. Macizo. Y ve que, y fíjate que las otras parejas también están bonitas. Las espectaculares. Es que elegimos hacia los que están como hechos a mano, ¿no? Sí, Sebastián. Nos referíamos a bonitos bonitos, no sí, de, pues no de bueno. buenos sentimientos. Ajá, no, no dan a reclamar. Físicamente. ¿eh? No dan a reclamar. Aparte tenemos el derecho de decir quién es bonito y quién no. Y no sangrones, no, sino no, no bonitos. Ajá. Ya Ajá. las mañas son otra cosa. <risa> Entonces, en segundo <risa> lugar quedó... Eh, Adrián oh. de y Marcos Ornelas, que no lo oh, van a negar, por sí. supuesto. El niño. El niño es un... Está increíblemente 17%. hermoso. Sí. Y luego le siguió eh, Diego Boneta y Renata Nozny. ¿Cómo ni. es Nozny? Nozny, 11%. Ajá, que es pareja nueva. Sí. Tienen poquito, tienen poquis. Y luego le sigue William Levy y Elizabeth Gutiérrez, que también. Ok. Ajá, 7%. Y casualmente el último lugar. Y luego en último <risa> lugar, 4%. Pues ya saben quién. La pareja escándalo nueva, Irina Baeva y Gabriel Soto. ¿Cómo dices tú? En el, hor horroroso? en el horroroso y deshonroso último lugar. Pues sí. Oye, pero ahí está. Ahí es por por la historia previa, ¿no? Ahora, pues yo creo que mira, sí. Si fuéramos justos de Justolandia, Ajá. Angelique y Sebastián tampoco empezaron su relación en los mejores términos. Pues es que hay quien está libre de pecado que aviente la primera Porque piedra? Porque ahí, Angelique estaba con el güero. Y Sebastián estaba con Araceli, Angelis está, Angelique estaba con el güero y Sebastián, con Araceli, con puro güero, ¿no? Los ¿Eh? cuatro güeros. Sí. Entonces esa relación tampoco creen que empezó también, ¿eh? De las que yo recuerdo que empezó bien fue la de Ariadne, ¿no? Ariane Díaz y Marcus Ornella así ahí no hubo este que se lo quita o que me lo quitó, que no Ajá. sé qué. Bueno, eh, Elizabeth y William también se conocieron en un reality, ¿no? Sí. Ya después ha habido ahí terceros, según se ha dicho. Ay, que te acuerdas que yo dije, hey", y en los Billboard se toparon William y, y Jackie Bracamontes ah. y William y Maite Perroni, se les Le juntaron dos, dos, tres mujeres. tres". Y entonces, y las que no sepamos. Y entonces eh, William él se topó a Jackie y que se pregunta ¿y cómo estás? No, uh -huh. pues estoy bien. ahora bye. Ahí Andale. te va mi libro para que lo leas. Ándale. De lo ventaneó? Es lo único que se dijeron. Ahorita esta pareja, de hecho, pues la está rompiendo en la tele, ¿no? Está sortilegio. Sí. Al aire este y que eso se dijeron tú qué ah, bien ahora, qué traes vale. conmigo ¿Qué lo único que se dijeron eh? libro que ajá. que te dije que era casado que, ¿no? que te oculté que, era que te, ajá porque le ocultó y de repente sí. le salió con que ya estaba embarazada la mujer no entonces, este, bueno, ahí está, ¿cuál es la pareja más bonita de la farándula? Recuerden que todos los días pueden votar en la pestaña de comunidad. Sí, faranduleros, hay una pestaña que dice comunidad en el canal de YouTube y ahí pueden votar y la encuesta se cambia todos los días. También a los que nos están viendo en este momento en YouTube y que no nos habían visto nunca, ¿qué tal que se suscriben? ¿Qué tal? No sean cobardes, ah, suscríbanse. Y amar es compartir, compártanos. Compártanos, activen la campanita y los que ya están suscritos verifiquen si tienen la campana, ¿ok? Es importante. Te tengo otra noticia, producer. ¿Te acuerdas que un día, hace no muy lejano, hablamos del Pinky Termo? Sí, como no, que dio, de qué dio mucho. mucho de qué hablar el Pinky Termo, ¿no? Que lo tienen en un canal de, de YouTube que se llama Pinky Promise, ¿no? Uh -huh. De Carlita Díaz, ¿no? La la de la x Bueno, Ese. no ex porque todavía está JNS. en JNS. Su... JNS. JNS ahora. Y entonces ella vendía el Pinky Termo, que es este vaso lleno de, de piedritas, ¿no? Y lo vendían carísimo, realmente. O sea, creo una cosa como. Te cobraban por piedrita. Como 10 pesos, pesos la piedrita. Pesos, ¿no? ¿Eh? Como dos mil pesos. ¿Eh? Algo así. Sí, muy, muy caro. Pues resulta que el Pinky Termo fue un éxito. Dice Carlita que se agotaron, fíjate, que todos a pesar de que lo criticamos y lo que dijimos, lo vendieron como Se convirtió en un objeto lindo. de culto. Ajá, un Pinky Termo, el Pinky. Pues qué padre le fue bien. Pues qué bueno, mira, emprendedor al fin y finalmente cada quien paga lo que quiere. Es como alguien que critica, ay, yo no compraría un café de Starbucks porque está muy caro. Hay quien sí lo compra. Yo no lo compraría. Pero no lo compraría. No por caro, sino porque, porque no me gusta. Te gusta. El sabor me produce... Pero malestar. hay gente que dice que por caro, que saben otros iguales... ¿Cuánto y cuesta? Que, pues que sí, cuesta como 80 pesos. 80 ¿no? bolas. 180 sí pesos. Ajá. Y entonces, pues sí, en el en, en algunas tiendas como el, el Oxo, uh -huh. sí lo encuentras como en 20 pesos. <coughs> no, qué diferencia. Ajá. Los mejores son los de McDonald's, ya que andamos en el cafecito. El café. Sí. Yo tengo un amigo que se droga todos los días con café de McDonald's. ¿A poco? O sea, es su droga. Eso sea, se droga. lo se lo toma y hace cuenta que Sí, porque sonó no, no, este como que le echa algo ya y a nadie ahí. lo detiene. ¿A poco? O conquista sea, le da el mundo. para arriba, le da para arriba. Por eso conquista el mundo todos los ah, días, dale, exactamente. Cerebro. Bueno, y luego por otro lado, ya que andamos en el emprendimiento, a Eduardo Yáñez no le fue como a Carlita con el que con, con el pink Overol. <risa> pues resulta que ayer sacó un comunicado. Pero ¿por qué me le tapas la cara? Ay, ah, es que el logo. El, el, el sacó un comunicado. Este donde le donde dice que adiós lo, el overol. Se rindió. Que adiós el overol, que porque sale más caro el correo. Mandarlos. Ajá. Que el overol. Que el Overol Que la ganancia. Sí. Okay. Que la ganancia. Pues es que ¿quién Pero, nos... se tiene que cobrar aparte, no? ¿Quién usa overol en estos tiempos? Yo no. Nunca he usado. Y ahorita me vería como un tambo. Yo a los únicos, como Mario Bros, yo. Ande. A los únicos que he visto con Overol son a los de Costco, ¿no? Pero a los que trabajan en la bodega. ¿A poco? Sí. Ah, no, yo hace mucho que no los veo. De verdad, ¿eh? Sí. O sea, es que una cosa es que vendas y hagas lo que te gusta a ti, ¿no? Ajá. Y otra cosa es que no, hagas, no revises el mercado. ¿Quién me va a comprar el Overol? Aparte sí. no creo que alguien diga, tengo ganas de un Overol. Y entonces voy a buscar a Eduardo yañez para comprárselo. Pues sí. ¿Sí me entiendes? O sea, también hay, también es que la lógica a veces... Pero no pues es vaya. que he dicho, soy Eduardo yañez voy a vender miles de overoles. Aparte, a ver... Y háganle como quieran. ¿Estás de acuerdo que el overol en un chaborruco como él ya tampoco se ve tan bien? O sea, es decir, le va más a alguien de, de, de otra generación. O sea, mi sobrino que tiene cuatro años se le ve hermoso. <risa> claro, o sea, simpático. Pero veces es como chaborruco, ¿no? Sí. Uh -huh. Entonces Eduardo Yáñez, pues bueno, sí. pero pues a le, él le, pues, no le El caso es que no le pegó el pinky overall. Uh -huh. Me compré un suéter dice Prince en qué Home Depot. Los menonitas sí usan overall. Ah, bueno, pero pues dice el, sabes por la por pues, casi es uniforme, ¿no? Sí, es como Es parte como parte de, de su vida. Ajá, sí, por, por el trabajo y todo. No, pero pues por tradición todos claro. usan overall. Uh -huh. Pues sí, es como la ropa Mira, de, de la gente de Oaxaca. ¿Los imitadores hermosa, la gente de Oaxaca? Exacto. Los imitadores de, de Chicoche lo compran, dice Rosimar. ¿Cuántos hay? Pues dos, yo creo. Yo no he visto ningún imitador de Chicoche. ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? Eh, pues eh, nadie le eh, pompó eh. porque hasta le tronó el negocio al pobre. Sí, ¿no? Nadie pompó. A ver, ¿ahora que iba a vender? Pues no. Nadie pompó. No pompó. Parece Chabelo, dice Adriana. Oye, oh, Chabelo también usa chorcito, ¿no? Su chorcito. Pero pues por el personaje. Claro. Ok, bueno. Uh -huh. Entonces no hubo business ahí con el overall, pero sí con el Pinky Termo. Entonces, dice que le recordó a Chicoche. A Chicoche. Ajá. Uh -huh. Qué pobre chicoche que qué triste que cierran fuentes de empleo dice Normandrea. pues sí pero pero pues es que también no hay una planeación o sea. pero no, no tanto fuentes de empleo porque esos los mandan a hacer algún lugar uh -huh. entonces a ese lugar les van a mandar a hacer otra cosa no otros sí, o sea, realmente no eran tres personas de la, no es, la empresa tampoco es que no es que no es 400 que no es no es que que él tenía una fábrica y no. que se puso a coser a mano los overoles o en una maquinita o puso a la costurera. No, los mandan a hacer igual como mandan a hacer las camisas. Yo creo que era él y la manager. Ajá. Y hasta este ya, y él entonces ya pagan a la paquetería y entonces Ajá. la paquetería pues tampoco va a perder porque ya no va a vender overoles Eduardo, Eduardo, Yañez, Eduardo ¿no? Yáñez. Oye, vamos con eh, los el mascap brother rechazado. Pobrecito, fíjate, qué drama, ¿eh? Ay, no, acompáñenme a ver esta triste historia. Eh. Resulta que Daniel Bisoño contó que Olivia Collins estuvo en la obra de teatro del Tenorio. Ah, sí, claro. Uh -huh. Ya ves que ahorita, ¿quién es la, la, la doña Inés? Pues Maribel Guardia. Maribel Guardia, ¿no? Maribel Guardia, ok. Uh -huh. Y entonces, según cuenta Daniel Bisoño, Olivia reemplazó a Maribel en el Tenorio y reveló un desplante que le hizo a Germán Ortega uh -huh. y es que la que se armó dice Bisoño hay una escena final donde Germancito que hace de Igor con Frankenstein que es Freddy entonces la escena final Maribel le da un beso a Germán así está marcado así dice el guión ok entonces sale se avienta la escena dos o tres cositas que se le fueron pero nada grave y a la hora de la hora cuando le tiene que dar el beso se le voltea a Germán y no se lo quiso dar. ¿Por qué? Oh, no. Oh, no. Es pues que mal actriz, ¿eh? Porque si está en el guión, lo tiene que hacer. Que se indignaron, fíjate, que se indignaron mucho. O sea, cuando lee el guión y dice ah, en tal escena va a haber un beso, y a la mera ¿Es que el hora de la hora dice yo no doy besos, pues ¿cómo? Ahora, a, que te ¿no? si a lo mejor huele muy mal, también puede ser. ¿Eso no puede ser justificación? No, porque estás frente al público y entonces ahí hay un beso y entonces se tiene que dar. En las telenovelas ha pasado mucho. Pero qué asco también que las tele... Pero mal. entonces estás diciendo que huele mal, no sabemos. No, no, que esa puede ser una opción, una excusa. Pues falta la opinión de Pues se lo hubiera dado bisoño, ya que andaba ahí de comedia. Pues ya que estaba tan... Como si pues se sí. tan mortificado por el beso. Que no se hubiera... <risa> la güera Limantour. La güera Limantour. La güera Limantour. Este... Pues sí, o sea, pero... Porque, a ver, fíjate que yo dije: Ay, pues es que ya anduvo, ¿te acuerdas que anduvo con el que ahora es el Rey León allá en España? El güey, yo Agustín. Y yo dije: A lo mejor por eso no está acostumbrada por no, un Ahí no, no, el marido estaba horrible. Él era el, ¿te acuerdas, el señor Pato, el que... Ay, sí, aparte era un horror de persona. Pero no, es que, bueno, una actriz que no besa, si está marcado en el guión, uh -huh. para que se contrata. Sí, en esa parte sí. O, o bueno, si huele mal, pues le dices al salir de la función: Oye, ¿sabes qué? A la próxima. Tengo un problema contigo. O sea, con todo respeto y con toda paz, pues tenemos un problema. O vas y se lo dices al asistente. O vas y te sales de la obra, ¿no? Pues sí. ¿Y entonces pero que... que no lo quiso besar. Uh, bueno. pero bueno. Yo... Y Maribel sí lo sí, besaba. A ver... a ver, pero si Maribel sí lo besaba. Entonces no tenía ningún problema, ¿no? Pero a ver, a mí me parece que hay algo ahí, ¿eh? Yo te lo juro, no es por justificarla, pero siento que hay algo. O sea, siento que hay, hay una parte de esta historia que Daniel Bisoño no nos contó. Mm. No sé. Es que luego, miren. Todos sabemos, ejercicio de honestidad, gente del medio, lo que voy a decir, ustedes lo saben, yo lo sé, todos lo sabemos. En esas producciones, a veces abunda el alcohol. En los tenorios. Bueno, pero. Y, el, a, el, y el abundan el, otras pero cosas. Pero tú usted, entonces ya estás diciendo que en el escenario. Pues a mí me tocó verlos muy jarras. En Camerino. Yo. Yo, yo los vi. En el camerino. Y pues. ellos también han contado esas cosas. Y los del medio lo sabemos. Entonces, a lo mejor algo pasó. A lo mejor le faltó al respeto antes. O no sé. Sí. Algo sucedió. Yo no siento que Olivia Collis. Un beso para cualquier actriz es nada. Entonces, si no se lo dio, es por algo. Es sí, hasta Alicia Machado besó a Tony Ballardi. Y no estaba en el guión ni nada. Ajá. Masterchef. Es por algo. De te, te, te, te veras que. Si se le van y le preguntan a Olivia, algo va a salir. Vayan y pregúntenle a Olivia porque algo va a salir de ahí. Eso es lo que yo leo entre líneas. Algo va a comentar, alguna falta de respeto, alguna situación que la hizo no besarlo. Pues eh, tarde que temprano se sabe, ¿no? Ajá. Aquí anda Charlie, Mapachito y dice: Hola, galanes. Soy el Benny y yo viéndolos en vivo completamente como en los viejos tiempos. Agárrense que vengo con todo, dice el Charlie. Eh, muy bien, Charlie. Saludos, Saludos, Saludos hasta Guadalajara. Y tenemos 295 likes. Si queremos llegar, ya saben, el que sigue, pues 300. Venga, ¿no? venga, venga, venga, que se sienta la furia farandulera. Que se sienta el venga, power venga. mexicano. Muy bien, ahora vamos con. Ay, Inés Gómez Montt. Inés N, ¿no? Inés N, bueno. Oye, que algunos dicen, fíjate, algunos dicen que andan en las Bahamas. Uh -huh. Otros que está en Miami ¿no? ¿Dónde? En Miami En la casa de Cher. Exacto que por ahí este se esconde ha habido muchas versiones o sea, está escondida ajá el, el que no más dado. apunta es el de el de Miami el Miami. De Miami sí ya ves pues ¿sí es que, que mi... Laura también decían que andaba en Panamá que andaba no o sé sea, dónde y aquí anda y ahí anda en Xochimilco capaz que Inés ahí anda en Polanco bien a gusto no, no, esa ya el... sabía ido, no, acuérdate dice vivir. que ya había vendido todo vendió todo todo, todo ya todo. ya había vendido todo su casa y todo bueno, pues ahí anda con sus bolsas de 10 millones de pesos. <risa> este, que yo no sabía, si sí te conté el otro día que me, me platicaron que las bolsas, esas carísimas, son por encargo. Y que no a cualquiera le venden. ¿A poco? O sea, tú, por ejemplo, si dices, ay, yo soy Chuchita Pérez y quiero mi y bolsa. La lana para y te comprarla. van a decir, no, mi, no, señora. No. Tienes Ahorita que ser. No. A ver, requisito número uno: ser N. Exacto. Eres delincuente, te la vendo. Ajá. ¿No? Pues ayer estaba Susana Zabaleta. Y Rebeca de Alba estaban con Adela Micha, porque regresan las ingonas, ingonas Ajá, regresan al Pepsi Center, uh -huh. en la CDMX. Sí. Y entonces ahí le preguntan, a, les pregunta que qué opinan, ¿no? Sí. Y entonces Susana Zabaleta bromea y dice, pues es que, eh, yo lo que digo, dice... Es que si esto es por impuestos y porque era, gobierno, era dinero del, del, del gobierno, dinero de los mexicanos, no no del gobierno, que maneja el gobierno, pero es de los mexicanos, este pues dice yo propongo que, que vayamos todos al, nos corresponde algo, un pedazo de la alberca, algo de la casa de Cher, <risa> <risa> o sea, si vamos a pasarle a... igual de bomba a aquellos. ¿no? Pues sí, porque tiene razón, oye. Ese dinero es de los mexicanos, ¿no? Aquí sí nos así, aquí sí nos concierne a todos estar hablando de este tema, porque este dinero era para un proyecto... A ver si no te dicen como en perfume de violetas, ¿no? Que estaba marcado en el guión, pero al final no quedó la escena, que se roban un perfume, ¿no? Uh -huh. Entonces son dos adolescentes, dos niñas están peleando por el perfume, y dámelo, no, que dámelo, no, que es mío, es mío, yo me lo robé. Dice una, ah pues sí se la habían robado en un mercadito, entonces Inés. así va a decir e -d -d -d -d -d. Inés, esta es mía, yo Inés, me la robé. Yo me la robé. <ríe> que mira, o sea, es que estamos hablando de unas cantidades de millones que, que yo creo que no, no, no nos dan las cuentas. O sea, es demasiado dinero. No, pues sí, nomás bueno, con una bolsa yo creo que comemos de aquí a es que cada bolsa creo que es de millón de pesos. No más, ajá. O hay unas que son de dos millones de pesos. O sea, dos millones. Dos millones. Okay. Que porque son de cocodrilo. No, y por encima mató un cocodrilo en buen. Además. No, no. Está tremendo el caso. Susana Zabaleta tiene toda la razón en lo que dice, ¿no? De, de. de esta mujer. y luego y luego le dice a Adela Micha. Adela Micha como que no quiere opinar mucho del tema. Yo no sé, pero porque dice. No sí pues, pues habían dicho algo y, y, y del y del que supuestamente es como el coordinador de todo esto no el que estaba en el gobierno porque ellos no estaban en el gobierno no uh -huh. entonces que entonces como que Adela yo no sé como que dejó entrever que conoce a la otra persona no cómo ves que no han escuchado el ruido de mi cuchara este día no pues ¿Ah, es que no? la revolviendo antes no ahorita hace rato <risa> Este, Charlie Mapachito nos manda, ah, pues fue el de la pregunta, el de la, bueno, no pregunta, sino del de la cuchara, y nos manda un super chat de 19 pesos mexicanos. Gracias, gracias Charlie. Charlie. Saluditos hasta Guadalajara. Guadalajara, Guadalajara. Eh, tal vez el productor no tomó hoy café, hoy dice el visito como no. Mira, es más, aquí está la nueva. Ahí va. No, el productor no cuchu, hace cuchu. programa sin café. Y fíjate no que... Se ve, no un... se ve? ve? un vicio adquirido este año eh la taza. bueno desde el año pasado sí antes le decías quieres un café jamás calar no me gusta nunca en mi vida tomé café hasta ajá te lo aventabas en la cara sí. y caliente no me gustaba no no no eh. oye vamos con Pepillo Origiás siguiendo hablando hablando de N habló de Laura N otra N de Laura y las sos? bolsas de la Laura N cuánto costarán también por también mucho eh pues También. con una bolsita pagaban todas sus deudas, yo creo, ¿no? Bueno, que junten todas las bolsas, 12 bolsas, debe 12 millones, ¿no? Uh -huh. Una sí, bolsa 12. de millón, entonces pues ahí está, hablas. Y entonces, Pepillo eh, orige al van y lo entrevistan porque ves que ha ido a hoy y todo... Y lo entrevistan y le preguntan sobre su gran amiga Laura Bozo y pues él la sigue defendiendo, eh? Sigue pues diciendo sí, que Laura es son... los amigos en las buenas. Dice ¿eh? que Laura es un ser increíble, que no tenemos idea del ser humano maravilloso que es, que tú las traes, que qué bárbara. Ajá. Y luego le preguntan y le dicen, "Oye, Pepillo, ¿y pues estarías dispuesto a ayudarle con alguna lanita para lo que debe?" Dijo, "No, no, no, ella gana más no que yo." tanto?" dijo. "Ella tiene más que yo," dijo. Fíjate, este, está llorando. O sea que ni tan amigo, ¿eh? Ni tan amigo. Porque no le. Oye, le debió, debió decir, no, pues sí, igual y con gusto. Ya, estimó que te vaya a pedir. Si no si no necesita, pues no te va a pedir. No te va a tomar la palabra, Pepillo. Exacto. Le sobra. Pero luego, luego dijo, no, no, no, no. Dinero no. Dinero no. Es como la gente cuando le hablas y le dices, oye, necesito un favor. Dinero no. Y dices no, así pues ya. Me, así me dijo una tía una vez. ¿Te dijo así? Sí. Que tía. No voy a decir. Ay, qué mala. Pues es que no, Hay que me excluir. dijo, le, le dije, oye tía, necesito un favor, dinero no. Oh, bueno, pues no. Pero ni siquiera le iba a pedir dinero, era otra cosa. Y, te, y, te hizo y sentir entonces mal? le dije lo que quería y ay no, sí, con mucho gusto. No, ya no. Y te hizo sentir mal. Pues sí. Sí. Es una frase horrenda. Sí. Esa frase que mucha gente dice, no la digan. Es horrible. Escuchen a la persona primero y si no tienen dinero, se lo dicen. ¿no? Sabes que no te lo puedo prestar, uh -huh. pero decirle a alguien cuando te está diciendo un favor, decirle, ah, dinero no, dinero no, uh -huh. es una falta de respeto, ¿no? sí Luego no somos muy educados, ¿no? Yo también ya he dicho que, por ejemplo, cuando le hablas a alguien, a lo mejor tiene mucho tiempo que no le hablas, y esa persona te contesta con un, ¡qué milagro! Ay, es una falta no. de respeto, es una pasó? falta de educación brutal y tremenda. Un día estaba escuchando a César Lozano, y dijo que esa frase es muy políticamente incorrecta ese es espanta es te corre ah, Obvio. Bueno, pues bye. a mí me da un coraje cuando me la dicen que te cuenta que quisiera venderle el café caliente a la gente pues por lo menos te hablo y tú no me hablas pues si es el de aquí para allá que de allá para Exactamente. ¿no? o sea no puedes reclamar a alguien que no te ha hablado si tú no le has hablado Si te dice que milagro pues es el mismo tiempo en que no se han hablado ninguno de los dos porque no le has hablado aparte si te está en ese momento hablando es por algo por alguna razón no entonces hay frases que no que no van. Pues sale que Pepe dijo que dinero no. Que no le pida dinero Laura Bozo por porque ahorita no hay. No hay menú. Uh -huh. Pues no te va a pedir Pepillo. Dice Aní Amaro, yo digo, si te puedo ayudar, cuenta con ello, que eso? es lo que te pasa. Tú muy bien, tú muy bien. Esa Ay, es la ya. frase. Así debemos de comportarnos, ¿no? Lo cortés no quita lo valiente, muchachos. Aparte, si te van a pedir algo que no tienes, o no puedes, o no quieres, pues tan fácil le vas a contestar que no se puede. Y ya, ¿no? Pero entonces es parte del proceso, es parte de las reglas, ¿no? ¿Sí o no, produce? Exacto. Que el hermano de Adela también anda en broncas de ese tipo, dicen Jorge Zahir, Ay, pues con razón ni quiere hablar. que por eso no dice pues Ni pío, ni pío va a decir Adela. Oye, hablando de otra ¿Tú? N. <risa> bueno, pues no paramos. De mi gloria, no, todavía no hay demanda. No, pero pues ya ves que también ya la ponen como gloria N, ¿no? No es gloria N. Es no. que no hay una demanda, hasta bueno, que no. Te cae la ley. Gloria Treviño. Gloria Trevi. Sí, mi gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz, resulta que la tía Tevenotas dice en su publicación de hoy que Gloria y Armando, pues sí están atentos y alertas a, a lo que es este, la supuesta demanda, denuncia, ¿no? De esa deuda de 400 millones de pesos, ¿no? Uh -huh. Al fisco. Y que al parecer, dice la revista, según la persona que, que habla ahí, ya ves que siempre hay una fuente en la en, acercan a ellos, porque ya no es la primera vez que publican notas de ellos, uh -huh. siempre hay alguien ahí que está cerca. Y entonces esa persona dice que lo que pasa es que hay gente que los quiere destruir y que la quiere volver a ver ahí en la cárcel. Sí, la quieren ver tras las rejas. ¿Será? Ay, lo, lo dudas. ¿Pero quién? Ay, pues di nombre. Pues la Chapoy, ¿no? No sé si crees esté detrás. Que la chapoy, no sé si detrás, si detrás de, esto? de esto específicamente, como di a entender la Trevi, pero tú crees que no le gustaría así como que en sus sueños guajiros de esta vieja Ajá. desgraciada me las va a pagar. ¿Y, ¿Y crees que tenga tanto el poder como para. Bueno, eso sí, pues quién sabe, pues. Mm, no, a ver, porque la nota no salió de TV Azteca, salió de la jornada. Porque, bueno, para empezar, no creo que tenga tanto poder porque. La demanda viene de allá para acá, o sea, de la Ajá. Trevi a la Chapoy, ¿no? A sí, exacto. O sea, a Estados Unidos a... Y hasta dijo que llevan 12 años sin presentarse. En ¿Te acuerdas el... que dijo María Esther que esa demanda nunca iba a proceder? Nuestra tarotista dijo que esa demanda no va a pasar nada y que se va a quedar ahí como olvidada. Ah, sí. Así que no va a pasar ya gran cosa. Eso dijo María Esther, ¿no? Eso dijo María Esther, claro. En, en predicción vamos a ver qué sucede total que eso es lo que dice la revista este tv notas no que alguien los quiere destruir pero que están en la mejor disposición de hablar con las autoridades de colaborar ¿no? Ajá. por eso no se esconde estuvo el fin de semana en guanajuato uh -huh. y luego estuvo en mexicali y luego viene a chihuahua el próximo Ajá. Mes y no, está se, en las redes. no se esconde y el próximo año lanza disco y auditorio nacional bueno, ahí está el asunto. Ahora vamos con otro tema. Ah, con Gustavo N. También. Eh, también es N, acuérdate que es Enrique N, Gustavo N, porque entre ellos están demandados. Salga es puro N. Ajá, Gustavo Adolfo Infante. El último que apague la luz, ¿no? ¿Cómo el es último N? La puerta? El último N. Gustavo Adolfo Infante, pues resulta que narra una verdadera pesadilla que vivió por culpa del rey grupero. Uh -huh. Esto lo narra en TV Notas el día de hoy. Y miren, pues les vamos a ahorrar el TV Notas. Eh, le preguntan, gracias por la entrevista, ¿qué sucedió con Rey Grupero y, Pae, y Pedro Moctezuma? Pedro Moctezuma es el tío, ¿no? De, de Frida. De Frida. Uh -huh. Dice, me habían estado llamando para invitarme a un proyecto que según ellos producían para el canal de Paramount Plus. Se trata de un late night show, un programa nocturno. Yo alguna vez dije que mi sueño dorado era hacer un programa así, entonces me dijeron que lo querían producir conmigo. Llegué a pensar que el, el PING y regrupero podría producir algo. Eh, me citaron el sábado 18 de septiembre por la tarde en la calle, calle de Aristóteles. Casi esquina con Mazarik en unas oficinas de la número 128. Cuando llegué no estaba ninguno de los dos. A los 15 minutos llegó Pedro, pero el rey grupero no llegó. ¿Te dijeron por qué? Me dijo Pedro que el otro venía retrasado. ¿Qué sucedió? Entraron seis personas vestidas de negro y con máscaras de payasos y de hombres lobos. Venían armados. Uh -huh. Ok. Empezaron a disparar hacia el techo. Llegaron directo hacia mí, me taparon la cara con una tela negra. A empujones me sacaron de ahí y me empezaron a amedrentar. Me gritaban, no te muevas, hijo de la. Y mis palabras más fuertes me mencionan, creo que a una camioneta, me subieron a una camioneta y me estuvieron dando vueltas dos horas. <risa> Ay, <caro niño. coughs> Pensé que me iban a matar, que se trataba de algún eh, enemigo o de algún secuestro. Me decían, "No conozco a alguien del cártel de no, que si no conocían a alguien del cártel de drogas, ¿qué pasa?". No entendía nada, pensé que algún caón me eh, me puso para que me partieran la cara, ¿no? Me per me percaté que estaba cayendo un fuerte aguacero, escuchaba una gotera junto a mí, de pronto me quitaron el trapo negro de la cara y vi a un caón con una pistola en la frente. Le dije, no, no, no, por favor, no me maten. En este momento se quitaron las máscaras y me dio un pastelazo el regrupero. No manches, no manches. Ah, no, no, no, no, no, no, no. perdón. Ahora, yo sé que ahorita hay mucho, mucho hater que viene y siempre ataca cuando hablamos de Gustavo, ¿no? Se enojan mucho que hablemos de Gustavo. Pasó, pero señores, rey, pero. poquita humanidad con esto, ¿eh? ¿Le pudo haber dado un infarto? Claro que se pudo morir. Se pudo morir, eh. Pues sí. Por una broma de un estúpido. Pero aparte, bueno, salió. No, no, no, salió, bueno, y, bueno, fue al hospital, ¿no? Porque así, Ajá. Pero aparte, el, las dos horas de mal rato de pesadilla, ¿quién se lo quita? No es lo mismo que darle un beso de picorete a Lucía Méndez como, un, como niño estúpido también, ¿no? Sí. Y hacerle enojar por dos segundos. Porque eso dura un beso. Dos segundos. No, esto no es una broma. Esto, esto es no es una broma, esto es una venganza. Eso fue una venganza, fue otra cosa, ¿no? Sí, fue una que, que la disfrazaron al un final ataque. de fue un ataque que pudo haberle costado la vida a Gustavo Adolfo Infante definitivamente. Claro. O sea, insisto, dejemos a un lado cualquier comentario y seamos empáticos con Gustavo, ¿no? Porque esto no se vale, los va a demandar. Ah, pues qué bueno. Medio millón de pesos que les va a salir no el chiste. Es lo que pide. Ajá. Porque además sí fue al doctor. Por cabeza. Además sí fue al doctor. Es que por decíamos, cabeza. ¿te acuerdas que antes de entrar al aire decíamos que nunca sabemos quién puede tener una enfermedad? Porque no, uno, no, uno, no uno ve un, la apariencia y tú no sabes hasta dónde las enfermedades nos pueden llegar, ¿no? O se le puede disparar a alguna enfermedad. ¿La diabetes? ¿La diabetes. Sí. No, Esto, no, eso no, es horrible. No, Esto está jara. terrible. O sea, no, no, no, no, no. Muy Estas mal, eso ya que... se pasó de la. No, no, no, no, o sea, es como para... Yo no sé qué se puede hacer en esos casos, pero no puede haber otro caso. O sea, no pueden volverle a hacer una broma así a nadie, regrupero. A nadie. No puede, ¿no? Es que él podría decir que fue un atentado. Pues sí. Sí, lo podría ¿No? decir. Por supuesto que lo podría decir. O un intento de secuestro, Estoy... cómo vas a ver. No lo puedo creer. Si al último cambiaron horas. de ¿eh? Dos si el último cambiaron de idea y dijeron ay váyanse por un pastelito. Le pusieron una pistola en la frente. Ah, sí está cañón. L lo encañonaron lo. Le le Mira, nos dice no. ya el novela les pudo haber dado un infarto como a Mariana Levy. A Mariana Levy ni siquiera habían llegado a su camioneta y Nomás solo por, por pensar claro. que iba a pasar pues que la murió. Es. O no, sea, qué mal, qué mal, eh. Estamos frente, yo creo que, sí creo que, Gustavo de no medio millón de pesos. Pídeles más, pídeles que. Nos, ay, no, mira, ya está mira, medio coraje. Brenda Muñoz nos manda un super chat y dice, sigue siendo secuestro, pobre Gus que denuncie. Sí, es que aunque fuera broma, es secuestro. Pues claro, lo Los tuvieron retenido contra su voluntad Es secuestro. Y el secuestro. ¿Para, es... ¿Para qué anda Normandría que no Oye, viene? pero el secuestro en México uh, uh, uh. es penado, este no hay fianza, no, no, se sigue de oficio, te, no, te vas por quién sabe cuántos años, acuérdense, pues si lo tuvieron retenido de dos horas, mm -hmm. o tres, las que hayan sido, si, si, si él quisiera y los denuncia por secuestro, van a, van a prisión, eh, los dos, los y todos los involucrados, porque eran muchos, ¿Quiénes son, quién sabe, pero era una banda, no, pues, ya que es más de uno, eh, eh, aquí andan mis friends, hola tío Chuyito Producer, me dicen qué pasó bienvenidos, gracias Cassandra Ramírez dice viviendo en México que está la orden del 10 de secuestro no es para hacer esas bromas, eso fue una amenaza ajá sí, sí, sí, aparte un periodista que en el último año se ha enfrentado a gente muy poderosa, ¿no? como Sergio Mayer como Enrique Guzmán, evidentemente él, yo supongo que en algún momento dijo, eh, uno de estos me mandó a hacer algo ¿no? pues claro, Pues sí no, uh -huh. y luego una pistola en la cabeza. No, eso, no se Y hace. luego al final se le das un pastelazo. No, no, no, no. Y si es broma y le ponen la. Y si le sale un tiro entre broma y broma. Uh -huh. No, bueno, está increíble, está increíble cárcel para el rey grupero para que se le quite lo chistosito, dice. No, Marmela. solidaridad, eh, con, absoluta total, con total, él. Total, total. Hay que darle cobertura a esta nota cuando, cuando lleguen a los juzgados y, y que mande todo lo el con pase Gustavo, ¿eh? Hay que darle cobertura y hay que seguirlo mencionando porque no puede volverle a pasar a nadie del espectáculo. O sea, esto no lo pueden volver a hacer ellos uh -huh. con ningún famoso o no famoso. Simplemente, ¿no? No puede volver a suceder, de verdad, eh. está terrible lo que sucedió. Vamos con Platanito platanito y pati chapoy resulta que platanito estuvo con jordi y ya sabes que estar con jordi es soltar la lengua Ajá. todo el mundo dice que porque como jordi es muy lindo no será por el cafecito que les da la lo ¿no? cual cafecito pues, pues, por con piquete cafecito con, con piquete, piquete. <ríe> pues entonces ahí estuvo eh, el plátano y que soltó también la lengua eh. También. Soltó la lengua sobre pati chapoy y cuando él estuvo en tv azteca yo no recordaba el chisme pero ya me acordé que ya me acordé o Ajá. sea ya cuando lo, lo mencionó dije ah claro él manifestó que estaba en el programa de aquí está la papa un programa que duró nada eh en el 2002 y que lo conducía omar germenos pero justamente él cuenta que se molestó mucho pati chapoy por un chiste que hizo el conocido payaso durante la transmisión. A Platanito se le ocurrió salir a escena con una pancarta que decía: Cámbiale de canal. <ríe> o sea, Vamos, ¿cómo? Ayúdate, Platanito. Ay, Plata, no, de veras. Y entonces. ¿Y ¿Trabajaba para Azteca o estaba editado sí, no, ah, sí, caray. Un día sale marchando con su propio eh, con su propio letrero que decía cámbiale de canal y la señora Chapoy eh, me deshizo dice no entendió la broma creo que influyó mucho para que me sacaran del programa okay ah, mala de Malolandia pues al que cambiaron de canal fue ¿eh? <ríe> él que se fue a telegit. ¿no? sí lo sacaron bueno, le fue mejor porque no ya se fue estrella programa. TV no también sí también estelar ajá pero oye está fuerte no que lo haya sacado Patty Chapoy. Es cuando hemos dicho aquí que Pati Chapoy, si ha tenido y tiene el poder, pues se correrá mucha gente, ¿no? O sea, que, que mucha gente que, que no le simpatiza, como decía Kiko, uh -huh. pues puede estar temblando ahorita porque poder tiene. Pues sí, poder tiene. Y se le estaba acabando con Alberto ciudadana ¿no? Y a Gallas. Pues... Uh -huh. No, Alberto ciudadana era el gran enemigo de su vida, ¿no? No, y ahí sí que como que se dividió el poder, ¿no? Uh -huh. Entonces, Alberto Ciurana, quien queda con el poder, pues, Pati. Pati. Sí, sí, sí. Pues el otro día hasta le habló el jefe. Y le dijo, Diretito. vente para acá. Normandrea, mira, ya nos contestó. Y se podría denunciar como privación ilegal de la libertad en la fiscalía. Uh -huh. El secuestro, además de privar de la libertad, se pide dinero por el rescate. Son dos delitos diferentes. Ah, ok. Ok. Entonces, ¿no más porque te mantuvieron privados de tu libertad? Privación ilegal. Ok. No pidieron, no pidieron hasta ese momento... Nada cambió, o sea, si hubiera, la broma hubiera llegado a más Si le hubieran, hubieran hablado habido? a alguien a pedirle sí, dinero ¿no? que, le, que le hubieran hablado a algún familiar Y ahí eh, tenemos, Ajá. entonces ahí sí. si hubiera sido ¿Cómo sí. demuestras que fue una broma? Claro Si ya le estás pidiendo dinero, ¿no? No, y aparte si llevabas pistolas, ¿no? Sí Y dispararon Que siempre ha estado broncas en platanito, dice Sí, platanito, el platanito no. siempre polémico, la verdad pues desde la, Yo creo que lo más fuerte fue lo de la cuardería, ¿no? Ajá, sí, eso estuvo muy feo muy, muy feo. Y hubo gente que se sintió muy lastimada por su chiste. ¿no? Que finalmente el chiste era en un evento privado. No tenía que haber salido. Pero pues bueno, en los en estos tiempos de todo la todo era sale. digital, pues, imposible. Todo sale. Todo los sale. Los celulares están en todos lados. Exactamente. Oigan, Faraduleros. A continuación va el spoiler. Spoiler. Bajenle spoiler. Si no quieren oír el spoiler. De Masterchef Celebrity. Con eso vamos a cerrar el programa de hoy quién es la expulsada del próximo viernes, spoiler, spoiler, Bebechita, Bebechita es la expulsada de este viernes de Masterchef Celebrity, adiós la Bebecha, adiós el amor y el cariño en ese programa, ya es como habla lindo, Ay, mi amorcita, que no sé qué. Pues por eso le dicen la bebechita, ¿no? Por eh, tierna y por Por tiernilla. Me encanta. Para mí ha sido un descubrimiento, ¿eh? Yo nunca vi enamorándonos porque era un programa horrible, pero eh, aquí la llegué a querer. O sea, te duele que se vaya la bebechita. Se va. Pero la noticia es que cuando se contagian del bicho todos, bueno, Ajá, no todos pero se lo Vuelve. Regresa. Ah, bueno. Pero pero ya no es, ya no está dentro de más a sustituir, a ayudar. Okay. A ayudar a la producción. Bebechita se va esta semana, ese es el spoiler. Y nosotros nos vamos a la segunda hora. Segunda hora, sí, segunda transmisión. Hablaremos de la plancha de vencer el pasado. <ríe> con eso se los pongo. Regresamos en cuestión de minutos, sigue Navarro besuqueándose con un actor producer. Segunda hora, está en la descripción del video. Regresamos en cuestión de minutos.